Hola, hola, aquí estamos de nuevo en su programa Los Sosobrosos y hoy en nuestro miércoles de empoderamiento tenemos aquí a la hermosa psicóloga que no, no, Señor, reprenda, no, <risa> la gente está loca, ¿Eh? yo no puedo <risa> ¿Qué nos traes hoy? Yo Vamos. es eh, eh Charla, ¿Eh? Charla. No. ¿Cómo es? No, yo soy co ejecutivo, coach. pero coach. también soy estratega de redes sí, sociales. Ah, pero excelente. Entonces, hola, hoy voy Sabri. a hablar. ¿eh? Hola. Hola, ne ¿cómo ahora, ¿eh? ¿Eh? Ah, seguidores, eh señores, eh, eh, señores, si se llevan de mí le va a ir bien. Eh. Vamos a hablar un poquito, ya que estamos en cierre de año, este es el mes para usted, empresario que está viendo esto, para usted, persona que quiere ser influencer, que está trabajando para construir una comunidad. Usted tiene que revisar lo que usted hizo bien en este año y ver, ya empezar a planificar el año que viene. De hecho, la semana que viene vamos a hablar de eso, de planificación de metas para, un año, para el nuevo año. Por eso quiero hablar hoy de las tendencias para el 2020 en cuanto a redes sociales. Esos puntos importantes que debemos de tomar en cuenta y que van a ser un boom el año que viene en cuanto a marketing digital y redes sociales. La primera de ellas es Instagram TV. No sé si ustedes se han dado cuenta, chicos, que mucha de la gente que eran youtubers muy reconocidos, lo digo por las personas que yo sigo, que eran youtubers muy reconocidos, gente que realmente tenía una comunidad muy grande en YouTube, Ahora está subiendo el mismo contenido a Instagram TV y es porque Instagram TV se perfila ya como la competencia principal de YouTube y, por supuesto, ofrece un rango de, de remuneración, de ganancia mucho más alto. Además de que el consumidor de por sí ya está en Instagram viendo otras cosas. No tiene que entrar a YouTube a buscar algo. Entonces, para el 2020, si usted no está usando Instagram TV... Yo, yo creo que... <coughs> bueno, estoy trabajando ya. Tengo ya, creo, dos meses y el programa no es es, tiene un un gran impacto en Instagram TV. Sí. Creo que creo que no existe un programa. Creo que la región tiene un impacto como nosotros en el sentido Aquí de todavía en la región la, normal. No, normal. la gente no ha sacado somos el poco jugo. que tenemos 50, 80 mil visitas en Instagram En TV. una región tan pequeña. Pero en una región tan fuerte. pequeña. Somos nosotros los únicos. Pero aún así creo que sigue siendo más para el público de influencers. ¿sabes? Porque YouTube sigue dando la plataforma musical y todo eso. Que creo, creo que por ahí este Instagram todavía no lo va a llenar, creo. En el caso de, de Instagram TV, usted lo que tiene que buscar es que su contenido sea educativo, o sea, darle al consumidor algo que le interese, porque recuérdese que Instagram y Facebook te premian por tú lograr que la persona dure más tiempo en la plataforma, porque si la persona dura más tiempo en Instagram, ve mayor cantidad de anuncios. Entonces, la meta para usted que es una empresa, para usted que es un influencer, para usted que es una persona que utiliza las redes sociales para promover su marca, la meta suya es hacer un contenido educacional no aburrido, sino en el sentido de que usted pueda darle un contenido a las personas que le permita mantenerse ahí disfrutando de ese contenido. La ventaja también que vi de Instagram antes que me gustó, que un ejemplo en Facebook y en Instagram antes, tú ponías un video, si pasó un cierto tiempo, como después de 24 horas ya no tenía tanta relevancia. Y no, y en Instagram antes no es así. O sea, tenemos un video aproximadamente de hace un mes que nosotros dijimos que no son sobrosos, que fue un eh, Néstor que salió a la calle a hablar sobre qué usted haría por un iPhone 11 y todavía, todavía hay gente que lo siguen viendo sigue dándole like y va por, por aproximadamente por los mil reproducciones sí. o sea que no importa eso, eso es igualito que YouTube no importa que sea viejo el video vuelve y tiene resonancia. Se mantiene en posicionamiento dependiendo del engagement. Otra cosa, si usted todavía no sabe lo que es un podcast, si usted todavía no ha entrado a la plataforma de podcast y recuerde que el podcast, aunque empezó como algo, una aplicación de la misma Apple que eh, eh, venía eso, en el iPhone, eh, eh, ya está mano. disponible para Spotify también y hay aplicaciones que te permiten grabar tu podcast en tu celular. ¿Qué es un podcast? Es como un programa de radio, es un archivo de audio que usted hace con un formato de programa de radio y las personas que entran ya sea a Spotify a la misma podcast de la Apple que entren en al Google eh, Google Play, me parece. No, Google Podcast, perdón. Ahí pueden escucharlo en cualquier momento. ¿Cuál es la ventaja del podcast? Que a diferencia de los videos, la gente tiene que estar concentrado viendo lo que tú estás haciendo. Mientras que un podcast me pasa a mí. Yo estoy haciendo el oficio en mi casa, estoy escuchando un podcast. Voy en el carro, estoy escuchando un podcast. Hago ejercicio, estoy escuchando un podcast. Entonces, este tipo de contenido, la gente lo consume bastante. Bueno, pero el programa no nosotros está, diciendo, como dice yo, como podcast en nuestro programa. Está diseñado como podcast. Yo pensé, en el momento que se pensó, porque en Estados Unidos y en Puerto Rico, que hay muchos programas podcast, usan la dos líneas. Usan el programa de audio, pero también lo ponen en YouTube. Tú sabes, no? de nosotros está diseñado, este programa está diseñado para podcast. Pero, lamentablemente, tú sabes, el público audiovisual siempre llama mucho la atención. Exacto. Un poquito más que el audiovisual. Lo que pasa es que aquí no ha tenido el auge que ya tienen otros países, pero ya para el 2020 no. yo entiendo que República Dominicana como no, que reacciona aquí algo. hay líderes que ahí está... El Bolívar Banero A los, a los No, radio, lo que te digo es en, en cuanto a la gente consumirlo, pero no, hay no. gente que son visionarios y están trabajando, hay muchos podcast buenísimos. Uno de los más duros en Puerto Rico es gente Chente hace audio, él eh, te este hace el podcast, te sienta Chayán ahí, comienza a hablar con Chayán, y él te este hace un podcast no va, normal, te hace viral en YouTube, pero te hace tendencia eh, Exacto. en Exacto. Y ahí viene lo que se llama, en creación de contenido, se le llama eh, contenido multipropósito, porque tú le extrapolas a las diferentes plataformas un mismo contenido. Otra cosa, si usted todavía no sabe lo que es TikTok, pregúntele al sobrinito suyo o al hijo suyo. Y si ya usted lo sabe, no está ahí, hágase una cuenta. Porque TikTok, señores, entre 2017 y 2019 rompió la marca de Instagram y Facebook de llegar al 1.5 millones de seguidores en solamente dos años. De usuarios. 1.5 millones de usuarios en solamente dos años. Es una primera plataforma que no es americana, porque bien, es de China. El, eh, también ese es otro detalle Y es muy popular entre los adolescentes Si usted es creador de contenido O vende productos O es un influencer que se enfoca En menores de edad En personas que son tipo adolescente TikTok es la plataforma que usted tiene que empezar a trabajar Desde ahora Entra a la plataforma, punche Vea a la gente que I son so populares Vea lo que están haciendo Porque TikTok va a ser la gran sorpresa del 2020. Néstor, a, ver, a ti que te gusta. Néstor, cuando tú estés robando Wi-Fi, como te gusta ese video, descarta. ¿Y Exacto. por qué que ella dice que yo y Wi-Fi? Y por último, eh, yo no sé, habla con ella. Ya Pero por último, lo, porque se me que está que acabando el quiere. tiempo. Que yeah. eh, a los influencers. Le va a tocar eh, redireccionar su estrategia. ¿Por qué? Porque es inminente ya en la ocultación de los likes. Entonces, ya las personas que eh, realmente se basaban. Muchas personas. A, a, eh, atención conmigo. A, atención, Pejiguín también. Seguían ¿Qué? conmigo. Pejiguín. ¿Qué bien que tú lo no mencionas eso, yo sabría. Los, los likes. Personas <risa> y... que quieran conmigo, porque yo siempre he tenido. Siempre estoy un poquito atalizado de lo que va a pasar. Yo le decía. Si ustedes están contando solamente con una foto o con el tanto like y ustedes no están chequeando su alcance dentro de su estadística, prepárense que es tan feo. Entonces, había muchas páginas que me decían, bueno, por lo tanto tanto like y ustedes no tienen tanto like en Instagram mm -hmm. Telenor. Es que los like Pero no. nosotros no tenemos like, es que nosotros tenemos alcance. Y si usted no revisa su alcance y usted chequea que la casa de Telenor tiene un millón y usted además tiene 100 mil... Es porque no es el like que le da, le da el no. alcance. Es, es que es, mira, hay contenido que tuyo que yo lo veo, un ejemplo de cualquier persona, y lo vi, ok, no me llamó la atención, no es de mi gusto. La gente entiende, yo saben que si tú, no like, si tú no le das like, no gustó. O sea, no. no, eso no es así. Yo tengo contenido que ha tenido cinco likes y más de mil vistas, porque Madre a veces vista. la gente simplemente no le da like y punto. Entonces, usted tiene que aprender a medir sus métricas. Y ahora que los likes van a desaparecer, si usted como influencer o como compañía o como mercadólogo, lo que usted esté enfocado en los likes y no en que eso genere venta, lo veo feo. Tiene que aprender usted como influencer ah, a o sea, redireccionar su estrategia y, y, me, y, y poder preparar. Si usted no sabe, llámeme para una asesoría, lo que se llama un press kit, de usted como influencia para que todas sus métricas estén ahí y usted pueda entonces tener con qué venderle a cualquier eh, cliente con marca con la que usted quiera trabajar. Quiero antes de irme, uh -huh. hay un taller este sábado. Vaya, es, vaya, vaya. Eh, vaya es patrocinado por el centro Mi Pivo. O sea, tienen que llamarlos ah, y a jugo, ellos. Claro. Tienen que llamarlos a ellos para que le den la beca porque es totalmente gratis. Vamos a hablar de por qué tus redes no funcionan. Es totalmente personalizado. O sea, usted va a llevar su celular y yo le voy a hacer una cirugía y lo voy a voltear de adentro Manda, para afuera. Las eso. redes Vamos sociales. Así que los esperamos allá este sábado a las 2 de la tarde. Y para cualquier eh, otra ¿dónde? información, es en el centro de Mi Pymes UGNE y en la sede de la UGNE frente al parque. Cualquier información, cualquier asesoría, gestión de redes sociales me puede conseguir en cualquiera de las plataformas como arroba garcía y en el 809 849 402 para servirles, chicos. Bueno, Gracias. Señores, la persona puede... Así como lo, como están. Estos el conocimiento y en Facebook y en Instagram Sí, ahí. dígale a él si los videos, por favor Le denle para atrás Y así usted lo puede ver usted se va a inscribir, Dile para atrás así, <risa> Me, me le le pueden seguir en Instagram Netoflow56 Netoflow56 Señores, nos vemos mañana, ya ustedes saben Día 2 y medio y me siguen Bye,